Hola, buenas. Hoy en PASI vamos a hacer un vídeo un poco distinto. Vamos a hacer un vídeo en el que vamos a enseñar unos truquillos para que os quedéis con vuestros colegas, pero primero me tengo que quedar con vosotros. Vamos a ver cómo son. Primero, este es muy sencillo. O sea, se llama la matriz mágica. ¿Y en qué consiste? Vamos a hacer una cuadrícula de 4x4 y la vamos a rellenar de 1, del 1 al 16. Esto es como un pequeño juego que tiene sus reglas Y si la seguís, me voy a quedar con vosotros, eso seguro. ¿Vale? Lo primero que tengo que hacer es rellenarla de 1 al 16. 1, 2... 14, 15, 16. Está aquí fácil. Os voy a explicar la regla y voy a dejar unos segundos para que vosotros lo hagáis y después os lo demuestro como siempre sale. Eh, lo primero que tenéis que hacer, eh, ¿cuáles son las reglas de este juego? Tenéis que coger eh, cuatro números, ¿vale? Cuatro números de la siguiente forma. Cogéis un número y tacháis la fila y la columna en, el, en, el, en la que está el número. Así os dejará un número anegado, así decirlo. Y tenéis que elegir después otro número más. Y voy a tachar la fila y la columna, como cuando los determinantes. Ya llevamos dos números, hacemos un tercer número más, el que queráis, siempre los números que queráis. Mientras que no tenga la fila y en la columna tachada. Volvéis a coger otro número, fila y columna, y ya os va a quedar un último número, que no va a estar tachado, el último ya, y lo elegís. Y siempre vais a ver que esa suma de esos cuatro números, siempre, siempre, porque así lo he hecho yo, siempre va a salir 34. lo vais a ver, ¿vale? Lo apuntamos aquí me pillo los veo y euros de hora vale 34 vale vamos a demostrarlo para un momentillo antes del vídeo 5 segundillos para que podáis hacerlo vosotros con el número que queráis y os enseño bueno pues vamos a hacerlo vale cogemos un número cualquiera por ejemplo que me ha gustado el 5 porque tiene rima cogemos el 5 y columna vale y lo apuntamos aquí el 5 vamos con otro número que queramos mientras no esté tachado por ejemplo el 10 que son dos 25 pues tachamos y tachamos Ya llevamos dos, nos falta... Ah, perdón, la apuntamos, claro Si no, no me quedo con vosotros Cogemos un número más, que no se ha tachado ni, ni en fila ni en columna Por ejemplo, el cuatro Pues cogemos cuatro Tachamos, tachamos Ya llevamos tres números Cogemos por último el, el número que nos queda ya sin tachar El único, que es el quince lo cogemos, esto lo hago porque qué bonito, pero no hace falta, y lo apuntamos. Y curiosamente, si hacéis esta suma, os va a salir que sale 24. Es así. Ahora, en otro vídeo próximo os enseñaré cómo, fun cómo funciona esto, cómo se configura esta matriz, y cómo podéis hacerla para que dé la suma que vosotros queráis, para que os quedéis con vuestros colegas en los medio de clase o donde queráis. Eh, vamos a grabar otro vídeo más de estos de curiosidades y después subiremos el siguiente y pondré el enlace aquí, ¿vale? Hasta la próxima. Ah, va, que era 34. ¿Cómo funciona? ¿Qué condiciones tiene que cumplir esta matriz para que realmente siempre la adivine? Vamos a ver.